Identificada con tarjeta de identidad número 9707 29 17, 115 del grado undécimo, prometo ser fiel a los principios de la institución educativa en horizonte, promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la constitución política, la ley de los reglamentos y el manual de convivencia institucional, y cumplir con responsabilidad las funciones que se me corresponden como personera estudiantil atiendo a lo dispuesto por el decreto 1860 de 1994, en su artículo 28, y en el manual de convivencia institucional, en sus artículos 58, 59, 60 y 61. Yo, Ancelio Giovanni Pardo Álvarez, identificado con Consejo de la Ciudadanía Número 9846-864 de Bello, de la institución educativa Nuevo Horizonte, recibo con beneplácito tu juramento de, de fidelidad a, a, los, a, a los principios y funciones del cargo que vas a desempeñar. Si así lo hicieres, Dios y la patria os lo prenden. Si no, él y ella os lo demandan. Julamento de la Controlora Escolar a cargo del señor rector Amel Doni Pardo Álvarez. Y la estudiante Susana Rivas Restrepo, grado 101. Buenos días. Marzo 20 del 2014. Juramento contra Lora. Yo, Susana Ribeiro Restrepo, identificada con la tarjeta de identidad número 980327-63138 del grado décimo. Prometo ser fiel a los principios de la institución educativa en el horizonte contribuir a la eficacia, a la transparencia en la gestión educativa, en el manejo de los recursos públicos y respetaré la constitución política, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia institucional y cumplir con la responsabilidad de las funciones que se me corresponden como Contralor Escolar. Atendiendo a lo dispuesto por el acuerdo 41 del 2010, y el manual de convivencia institucional en sus artículos 85, 86, 87, 88 y 89. Yo, Ángel Giovanni Parbo álvarez identificado con Consejo de la Asamblea, número 48, 486, 884 de Beto, rector de la institución Educativa Nuevo Horizonte, recibo con beneplácito tu promesa de fidelidad a los principios y funciones de cargo, del cargo que desempeñas. Si así lo Dios y la patria os lo premio, Si no, él y ella os lo demande. Octavo. Discurso de posesión a cargo de la personera Lady Joana Muñoz Rivera del grado 1.1. Espero que se encuentren bien. Mi propósito principal consiste en agradecer a mis compañeros docentes y directivos, los cuales acompañaron y apoyaron durante un proceso en el cual estoy muy satisfecha ya que no obtuve el resultado deseado. A partir de hoy me propongo iniciar un compromiso totalmente importante para toda la comunidad educativa. Espero seguir con su gran apoyo durante el camino que apenas empiezo a recorrer. La unión hace la fuerza yo sé que solo así tendremos un resultado muy agradable para todos los miembros que hacen parte de nuestra comunidad muchísimas gracias por la atención discurso de posesión de la controlada escolar 2014 a cargo de la estudiante Susana arriba Restrepo del grado 10-1 Mi nombre es Susana Rivas de Estrepo, del grado 11, fui elegida como Contralora de la Institución Educativa Nuevo Horizonte Pablo VI en el año 2014. Agradezco a todos los directivos, rector, coordinadores, docentes y principalmente a mis compañeros que me brindaron su apoyo. Espero contar con su colaboración durante ese camino que apenas empieza, cumplir con los objetivos que tenemos. institución. Muchas gracias. Noveno. Palabras de agradecimiento a cargo de la gente de ciencias Sociales